Gente, ¿cómo les va? Quiero, quiero traerles esta noticia de, de, de, de, de. Porque hoy Argentina fue hashtag Steam Vegas Pro. ¿Qué pasó? Vamos a ver, insólito. Steam puso el Vegas Pro 18 a 14 pesos por error y miles de usuarios lo descargaron. Eh, el precio fue arreglado luego, ya que está en su valor habitual de más de 11 mil pesos. <risas> el Vegas Pro es considerado muchos especialistas como uno de los editores de videos más complejos que se puede encontrar en el mercado al día de hoy antes de pasar a tecnología de punta gracias al error de Steam, miles de usuarios pudieron descargarlo por apenas unos cuantos pesos. Es el que.. Es, es que en la tienda de Argentina el editor apareció con unos módicos 14 pesos. Sí, menos que una fajor. <risas> para una pieza tecnológica clave para los fanáticos de la edición y que generalmente los veo con los ojos del deseo y no pueden pagar su alto costo real y eso es verdad a pesar del error eh, surgido debido a que buscaban rebajar el juego en una oferta de 20.000 pesos a 14.000 pero claro, parece que le fallaron los ceros y es que el editor cuesta 279 euros en Europa lo cual que se traduce a algo de más de 20.000 pesos argentinos Puta, qué ofertón Y eh, vemos la captura de, de los 14 pesos De Valve se dieron cuenta de su error eh, retirando el editor de la tienda Antes de eh, resubirlo al precio de 11.600 11, pesos Pero claro que miles de usuarios pudieron aprovechar eh, la compra de, la, de Vegas Por un costo que jamás imaginaron que conseguirían ¡Qué buen servicio! Yo sé que alguien va a ser despedido por esto. Yo sé que alguien va a ser despedido por esto. Empezamos a meter a ligas el 2000 Oh, uh, con siempre la misma wea. Y vamos a ver, vamos a ver, pues nos pueden faltar los, los memes. Gente, los que no aprovecharon los bugs de Steam. Estoy así con el ticket de compra esperando que a los de Steam que me quieran venir a cobrar más. Sí, literal. Literal, Steam en estos momentos, 15 pesos. Con 15 pesos me compro Alto Vega Pro Edit Steam Edition. Steam después de que le hayan comprado el Sony Vega a 14 pesos. <coughs> Compré el Steam Vegas Pro 18 a 14 y ahora vale 11 lucas. Hoy será recordado como el día que compramos el World Station a 12, a 12 lucas de 12 lucas a 14 pesos los canalizaron el mercado de Steam a las 5 de la mañana y compraron el Vegas Pro estaba... estaba el Sony Vegas Pro 18 a 40p en Steam y por, y por algún bug ya lo tenía en el carrito y me lo sacaron estuve tan cerca que bajón eso, que bajón Sí, gente, alto error de la gente por parte de la gente de Steam alto error eh, la verdad que que al chabón lo van a echar a la mierda, pobre chabón. <coughs> sí, dice... Que dice... el que comprar... Ah, 14 pesos me hago alto tu Se ¿Te puedo actualizar en el precio? Sí, gente, sí, sí, sí. Fue espectacular, ¿no? Sí, me... la cantidad de memes que hay la cantidad de memes así que... bueno y yo estaba... yo estaba... más bien en mi cama cuando me llega un mensaje de mi amigo y socio César y me dice, che, está a 14 pesos el... el Sony Vegas Pro que a vos te gusta editar, así que por ahí te puede servir y yo dije, ¿neta? me fui a fijar y sí, sí, sí, sí, gente estaba... estaba a 14 pesos, hay gente que sabemos que no, no llegó a comprarlo hay gente que sabemos que no llegó a comprarlo, pero bueno, es un... Es un bajón, pero bueno. Eh, de algo de casi 20 lucas... A comprarlo a 14, es un... Es un apartón. Y sí, gente, miren, miren, miren, miren, miren, miren... Ahí está, señor, gente, sí, sí, sí, yo lo compré a 14,7 centavos. Así que, bueno, este es este es mi... Mi último video editando con VideoPad, que era lo más sencillo. Así que ahora voy a agarrar tutoriales y voy a empezar. Voy a empezar a editar con señores, con un editor de la puta madre, gente. Así que bueno, van a seguir los mismos videos de mierda, pero no voy a tener un editor pro. Y bueno, gente, hasta acá lo dejo. Saludos, nos estamos viendo.